Japanese oh I'm sick of doing Japanese stuff in jail we had to be in this dumb kabuki play about the 47 Ronin and I wanted to be Oshi, but they made me Ori then we had to do two hours of origami followed by flower arranging and meditation Satori no he meets you Oshii I don't know I mean I know you want to see Japan but... hacer algo, japonés? ¡Ay, estoy harto de hacer cosas japonesas! En la cárcel tuvimos que actuar en una obra kabuki acerca del 47 séptimo Ronin. Yo solo quería ser un Yoshi, pero me convirtieron en un Ori. Tuvimos que practicar dos horas de origami, luego arreglos florales y meditación. Tu nagata wada, tu karatakaida. Tu moko ta seco. tu moto ta chida. Cielo, sé que quieres conocer el Japón, pero solo nos...